Ahí está con la práctica. This meeting is being recorded. Ahí estamos. Bueno, hoy es día 3 Ocelot y hay Ocelot. Vamos a trabajar las posturas del rumbo norte, posturas de acecho, elemento aire. Está, las posturas que están afectadas por este elemento, por el elemento aire, es la representación del estado gaseoso, la fluidez horizontal, la comunicación y en relación al aspecto cosmogónico de estas posturas para la práctica de Kinam representa nuestras herencias, como las herencias que fueron, fueron implantadas, cómo percibimos el mundo que nos rodea. Entonces, en este caso, vamos a atravesar la postura del jaguar, que representa justamente nuestra herencia animal, nuestra conexión con nuestro estado de naturaleza. La representación que tiene también esto de, de esa habilidad devoradora de la naturaleza, lo cíclico, el cambio, como la destrucción y la renovación. Eh, esto que siempre dice Frank de hay que quedarse un día en la, en la selva o en la jungla solo para ver <ríe> la fuerza de la naturaleza que realmente es devoradora. Pero desde este lugar de, de, de todo está en movimiento, todo se renueva, cambia. Y, y la postura entonces que elegí, vamos a trabajar la de la del jaguar y la del pelotero. Y la del pelotero representa nuestra herencia social, como el individuo en relación a todo lo que nos rodea. Representa también este, este estado de atención la fijación de la atención. Así que vamos a estar trabajando con, con esas posturas. Las posturas del norte tienen la característica de ser posturas de acecho, de observación, de estar atentos. Y trabajan mucho nuestro centro y el tren inferior. Así que vamos a, a preparar el cuerpo bien, esas partes específicas para entrar en las posturas. Y vamos a empezar con una postura del rumbo sur también para ir calentando todo ese tren inferior y el, el centro. Ahí entró Gaby, eh, voy a admitir, y ya comenzamos entonces. Voy por mi amor. Dale, perfecto. Ahí estamos. Bienvenida Gaby, llegaste justito, estábamos por empezar. No sé si... Bueno, vamos a ir comenzando, igual así ya no, no, se, no se atrasa. Eh, cuando puedas, Gaby, prender la, la cámara y... Ah, perfecto, genial, gracias. Ahí, ahí te leí. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro saludo, con la apertura de la práctica. Está abierto. Ah, bueno. Perdón. Ahí está, ahí ahí quedó el micrófono. Cerrado, sí. Genial. Bueno, vamos a colocarnos entonces de pie, formar los pies paralelos entre sí. Esta postura óptima según el cuerpo de cada uno, ancho de caderas o un poquito más. Una postura que se sienta estable, firme, enraizada en la tierra, pero sin sobreesfuerzo. Ampliamos la punta de los dedos de los pies, creamos espacio entre medio de cada dedo, levantando levemente los metatarsos, pudiendo percibir ese aire. Ese Espacio entre medio de cada dedo, entre medio de la piel. Luego apoyamos y vamos a percibir ahora esa ampliación y ese enraizamiento desde la zona de talones, bordes externos, para que sentir que de esta manera igualmente los arcos internos se anclan, se activan, se marcan. Esto nos va a ayudar también si tenemos eh, pie plano o tenemos muy poquito marcado el arco, nos ayuda a potenciar esos arcos en los pies. Vamos a microflexionar las rodillas, vascular pelvis hacia adelante y hacia arriba, pelvis en retroversión, hueso cúbico hacia el ombligo. Vamos a hacer una rotación de hombros externa, haciendo hacia arriba, atrás y abajo. Creo el mismo espacio entre los dedos de las manos, mirada amplia hacia el horizonte, y luego lento y suave, cierro los ojos. Y nos preparamos para esta, esta introspección, para este acecho, este acecho interno, ahora esta autoobservación, cómo está mi cuerpo ubicado en el espacio, cómo estoy de pie sobre la tierra, cómo está mi respiración, cómo es que mi cuerpo está respirando de manera natural, sin que haga nada, sin que cambie nada. los movimientos que produce el aire y observo cómo está mi estado de ánimo, observo mi vehículo emocional, observo mi vehículo mental. Quizás puedo llegar a percibir flujos de energía o no, solamente observo. Me tomo unos instantes para esta presencia en el no hacer con la atención encendida, despierta. Para que desde este lugar comencemos nuestra práctica desde un sentir profundo y presente. Y vamos a ir activando la propriocepción, la interocepción, a través de estas señales que nos va enviando nuestro cuerpo cuando hacemos movimientos muy sutiles, o simplemente cuando activamos nuestra atención hacia adentro. Entonces vamos a empezar con unos pequeños movimientos pendulares, muy suaves, muy lentitos. Primero comenzando a llevar el peso del cuerpo hacia adelante y luego hacia atrás. Si podemos hacerlo manteniendo los ojos cerrados, genial, lo hacemos. Si esto nos da una sensación de vértigo o de mareo, podemos abrir los ojos, enfocar la mirada en un punto y continuar con este movimiento pendular. Dejando que el cuerpo actúe como péndulo manteniendo toda la planta del pie apoyada en el piso, de principio a fin, sintiendo cómo se activan esas fibras más profundas, siempre sosteniendo el cuerpo, siempre esa sabiduría de nuestro cuerpo de querer mantenernos en pie. ¿Cómo se siente cuando el peso del cuerpo se va hacia atrás? ¿Cómo se siente cuando el peso del cuerpo se va hacia adelante? Y luego lentamente, cuando voy pasando por el centro, lo que percibo como mi centro, detengo el movimiento y comienzo a ir hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Percibiendo cómo cambia el peso del cuerpo sobre una planta del pie, sobre la otra, sobre una pierna, sobre la otra. Y bien atento, atenta a no dejar que se me desplazan las caderas, sino que desde ese mismo centro ve pendulando. Y luego cada uno, como lo sienta, va a comenzar a hacer círculos. Dejen que el cuerpo se exprese. Hagan círculos para el lado donde sale, donde el cuerpo se quiere mover, sin que haya flexión de cadera. En ningún momento de flexión de cadera la columna se mantiene erguida, entonces podemos sentir cómo se activan los deditos de los pies cuando estamos yendo hacia adelante, cómo se activan más los arcos internos y bordes externos cuando estamos yendo hacia atrás, cómo cambia el peso del cuerpo de un lado del otro lado, y quizás entonces pueda notar si hay alguna asimetría en mi cuerpo o no, quizás pueda notar si hay una parte más débil o más fuerte o no. Y luego cambiamos el sentido del círculo. Lo hacemos hacia el lado contrario. El centro está despierto, está activo. Mis costillas en cada exhalación están abrazando ese centro. Y luego desde este lugar, en vez de detener el movimiento, vamos haciendo el círculo cada vez más pequeño hasta que encontramos nuestro centro. Cuando cada uno encuentra su centro, ahí sí nos quedamos en quietud. Cuando cada uno sienta que está en su eje, donde la coronilla está sobre el área de perineo, la coronilla está sobre el área del coxis, el último huesito de la columna hacia la tierra, ahí me anclo. Mantenemos todos los ojos cerrados. Y desde acá vamos a comenzar con nuestra práctica, iniciando con nuestro saludo. Entonces vamos a cerrar las manos en puños, tomando esta energía de la tierra y la vamos a llevar hacia nuestro centro de poder. Codos hacia atrás, axilas frontales abiertas, el esternón levemente elevado. Inhalo profundo y cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentrando la energía. Exhalo y extiendo ese brazo derecho, abriendo el rumbo traguistrampa, el rumbo este ofrendando el corazón, la práctica hacia este rumbo y entrando en comunión con el elemento fuego hacia adentro y hacia afuera lo que habita en mí y lo que me rodea la representación de lo mismo, como un espejo el aspecto masculino el aspecto positivo de la energía sin connotación de malo o bueno, simplemente energía traigo esa energía hacia mi centro de poder Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo, mantengo la columna erguida, inhalo, elevo talones y doy un cuarto de giro hacia la izquierda. Y acá cuando depositemos los talones vamos a buscar no irnos para atrás, como en el péndulo, sino que asiento las bases firmes sobre la tierra. Inhalo, cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentro la energía, exhalo, freno el corazón, abrimos el rumbo en Biclampa, el rumbo norte. Es el rumbo que rige la energía del día de hoy, el elemento aire, nos conectamos con esta fluidez horizontal de la que hablábamos la comunicación con esta técnica anahuánica del acecho, del estar atentos presentes, observando observando lo que sucede lo que me rodea y hacia adentro traigo esa energía hacia mi centro de poder Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo, inhalo y llevo talones y damos un cuarto de giro hacia la izquierda. Deposito talones sin dejar que el cuerpo se caiga hacia atrás. Inhalo, concentro la energía, cruzo el puño. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica hacia sigo a trampa. El rumbo femenino, el elemento agua. Conecto con ese elemento, hago comunión con ese elemento en mí, en lo que me rodea. Y traigo esa energía hacia mi centro de poder. Cruzo pie derecho por delante de izquierdo, inhalo, elevo talones, exhalo, cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, cruzo el puño, concentro la energía, exhalo, extiendo el brazo, ofreciendo el corazón, la práctica, hacia el rumbo sur, el rumbo de la tierra, todo lo que está vivo, todo lo que me rodea, hago comunión con ese elemento hacia adentro y hacia afuera, y luego traigo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del izquierdo, inhalo y levanto talones, y exhalando damos un cuarto de giro hacia la izquierda y deposito los talones. Vamos a colocar ahora nuestros dedos sobre las costillas bajas, y marcando este gesto ventral, llevamos los codos hacia atrás, los codos casi que se pegan hacia las costillas, Cierro los ojos y a cada uno va a hacer cinco respiraciones de reciclaje. Inhalando profundamente por nariz y exhalando profundamente por la boca. Sintiendo cómo nuestra caja torácica se mueve en 360 grados. Se expande hacia todos esos lados, esas caras. Al inhalar y al exhalar se contrae al centro. Percibiendo y activando este centro. Cada uno a su propio ritmo y tiempo cinco veces. Ya ahí una vez, se prendió tu cámara, pero ya no te veo, te volví a admitir. Que se sienta ese aliento cuando sales, esa inhalación profunda. Ese aliento, ese aire que representa también la comunicación. Luego libero las manos hacia los lados del cuerpo, y acá vamos a empezar con el muelleo. Podemos separar un poquito la punta de los dedos de los pies, y vamos a empezar a sacudir todo el cuerpo, golpeando desde los talones hacia la tierra, sacudiendo todo el cuerpo hacia varias direcciones. Y desde ahí vamos a empezar con la activación que solemos realizar por las mañanas, desde la coronilla hasta la punta de los dedos de los pies. Ah, mira, Gabriela, me apareciste. Ahora. ¡Ah, ahí está! <risa> Digo, ¿cómo? ¿Gabriela? ¿Sabes, Gabriela? Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto, me encanta la bienvenida. Es que no le podía conectar en la computadora, no quería hacerlo en el teléfono. Pero ya. Ah, como... perfecto, perfecto. Genial, genial. Bienvenidos entonces. Bueno, vamos a seguir sacudiendo el cuerpo. Entonces, desde aquí, vamos deteniendo el movimiento, suave y lento, y empezamos con la yema de los dedos, golpeando sobre la coronilla empezamos a hacer esos pequeños golpecitos y desde la coronilla vamos bajando un poquito hacia la frente activando esa zona de glándula pineal luego vamos hacia los costados hacia las sienes y luego desde los costados un poquitito más atrás y hacia arriba donde tenemos ganglios linfáticos ahí que nos ayuden a la desintoxicación, a liberar a empezar a activar los diferentes sistemas vamos bajando ahora hacia la parte de los ojos justo, sobre los huesitos, luego por arriba en nuestras cejas, golpecitos intensos, luego vamos descendiendo por debajo de la nariz, luego en la zona de la mandíbula, relajamos todos los músculos de la masticación, y desde la zona de la mandíbula vamos hacia los costados, debajo de las orejas, y por debajo de las orejas vamos hacia el área de glándula tiroides. Desde esta área de la garganta, del glándula tiroides, vamos bajando hacia la zona de clavículas. Bien intenso en la zona de clavículas también. Y desde el área de clavículas podemos ir para atrás y hacia los costados un poquito de la musculatura que rodea nuestras cervicales. Justamente hoy decía, antes de que se que vamos a trabajar con la postura de jaguar, que puede llegar a ser un poquito exigida, así que es mejor relajar bien toda esta zona cervical. Luego volvemos por el área de clavículas hacia el centro, hacia la zona del timo. Y bien intenso en la zona del timo, inclusive si queremos acá en el timo podemos hacer también puñecitos. Bien intenso, que se estimula el centro perceptual de Xochitl, la flor, el corazón. Vamos descendiendo por el esternón y vamos a hacer costadito, costadito izquierdo. Área de vaso y páncreas, subimos hacia el centro otra vez y descendemos hacia el lado derecho, hacia el área del hígado. Donde son las áreas más blandas, un poquito más suave el golpecito. Luego hacia el centro, eh, subo hacia el centro perdón, y desde el centro voy bordeando hacia atrás, hacia la zona de suprarrenales. Acá también podemos hacer masajitos, estimulando, redondeando con los puños cerrados. Y luego, ya desde acá vamos a ir más intenso, volvemos por última vez hacia el área de inglés. Y desde área de ingles ya puedo hacer o puños, o estirar las manos bien firmes y empezar desde arriba hacia abajo por la cara interna de las piernas y luego desde abajo hacia arriba. Y finalizamos hacia arriba, hacia el, donde, o sea, el sentido de hacia el corazón. Y luego descendemos por la cara posterior, desde atrás. Puede ser en puñecitos la columna erguida cuando flexionamos las piernas, columna guía y cuando subimos la última vez que sea hacia arriba, hacia la zona del corazón. Eso, y ahí sacudimos brazos, sacudimos manos sacudimos la cabeza, miramos un punto fijo, si necesitamos un apoyo nos ponemos cerquita de la pared, levanto la planta del pie derecho y empezamos con puñecitos desde el talón hasta la punta de los dedos del pie. También, desde el talón hasta la punta de los dedos y desde los dedos hasta el talón y ahí ya libero. Esto lo hacemos así rapidito como para activar todos los sistemas, entrar en calor, hacer que la energía se mueva, las, la irrigación sanguínea y nuestro sistema linfático también nos ayuda a depurar, luego la otra, la otra planta del pie, si necesitan pared o apoyo lo pueden buscar, una silla, lo que sea que necesiten, y luego libero y sacudo, sacudimos todo un lado, todo un lado, todo un lado bien fuerte, bien intenso, todo el otro lado, súper fuerte, super intenso, y luego me pongo de pie. Este gesto que hacemos de recepción se lía en Nahuatl, donde juntamos todos los dedos, a excepción de los pulgares, y enraizamos a en la tierra. Cierro los ojos y ahora vuelvanse a percibir. Como hicimos al comienzo de la práctica y en este acecho, en esta observación, me fijo si puedo notar alguna diferencia en el cuerpo con relación a cuando comencé la práctica y luego de toda esta estimulación que realizamos en nuestro cuerpo, en nuestros sistemas. Chequen si pueden percibir ahora quizás, algún flujo de energía, algún movimiento, diferencia en la temperatura corporal, diferencia en el latir, en el ritmo cardíaco, en sus manos, en sus dedos, en sus pies, quizás en la planta de los pies. Y entonces desde acá lentamente vamos abriendo los ojos, pies paralelos, y vamos a empezar a levantar un talón, voy a bajar un poquito la cámara, vamos a empezar a levantar, un talón y luego el otro, cambiando, un talón y luego el otro. Y ahora vamos con la coordinación de los brazos, talón, talón, talón. Ahora cuando sube y flexiona mi pierna derecha, levanto mi brazo, o mi antebrazo, perdón, derecho, o sea, mi pierna izquierda, mi brazo derecho, y luego el contrario, entonces es uno y uno, uno y uno, eso. Y primero que sea bien controlado, sobre todo cuando el peso del cuerpo está pasando hacia adelante, ¿hacia dónde va mayoritariamente el peso del cuerpo sobre los metatarsos de los pies? ¿Sobre qué metatarso está recayendo mayoritariamente el peso del cuerpo? Y vamos a tratar de que el peso vaya más sobre el primer y segundo metatarso, sería sobre el dedo gordo del pie y el segundo dedito, por debajo. Ahí es donde va mayoritariamente el peso, para que no se me abran los eh, tobillos hacia los lados. Y ahora le vamos a, poner, a empezar a poner un poquito más de velocidad y vamos a flexionar levemente la columna hacia adelante, pero de manera erguida. Entonces quedaríamos de esta manera y lo vamos a empezar a hacer más intenso. Cada vez más intenso, bien arriba de esos talones. Y le vamos a poner la respiración, sería Eso, bien intenso, bien intenso que se vaya activando el centro con esa misma instalación y esa energía en nuestras piernas. Y ahora flexiona un poquito más la columna. Y ahora lo empiezo a hacer un poquito más lento. Y voy subiendo de a poquito la columna. Ahora vamos deteniéndolos, suave, lento, bajo los brazos y vamos con los dos talones arriba y, y, y vamos subiendo los brazos. los brazos, tengo el centro activo, mantengo coxis hacia la tierra, bien arriba de esos talones y hombros bajitos. Eso, y ahora acá vamos a trabajar con esta fuerza de la espalda y esta activación posterior, chequeando cómo están nuestros hombros elevación de hombros, elevación de escápulas, subo los hombros pegaditos a las orejas, exhalo y los desciendo, y luego desciendo talones, bajo brazos, y vamos de nuevo, lo vamos a hacer una vez cada vez que estamos en el aire, inhalo, arriba brazos, arriba talones, exhalo, sigo arriba, ahora inhalo, elevo los hombros, exhalo, desciendo los hombros, bajo talones, bajo los brazos, y vamos de nuevo, inhalo arriba, exhalo, y ahora con la siguiente inhalación, arriba los hombros, abajo los hombros, elevación y depresión de escápulas, para notar la diferencia, necesitamos tener muy claro esto en nuestro cuerpo para trabajar la postura del jaguar, para que no comprimir las cervicales cuando la estemos trabajando, entonces ahí cada una continúa a su propio ritmo, al inhalar arriba, con los hombros súper bajitos, y luego subo, y luego bajo, desciendo brazos y desciendo talones, y las costillas cuando elevo los brazos chequeo que sigan permaneciendo hacia mi centro que no se me abran y separen las costillas quebrando la columna lumbar coxis hacia la tierra cuando elevo eso, elevación y depresión de escápulas perfecto ahora por última vez cuando cada uno termina de bajar relajo brazos y vamos a entrar en una sentadilla con la puntita de los dedos de los pies arriba entonces lo voy a mostrar de costado Inhalo, elevo brazos, elevo talones, exhalo, entro en una sentadilla manteniendo los talones bien arriba, Voy a con los brazos a la altura de los hombros. Llevo las palmas como si estuviera enfrentando una pared, y voy a llevar ahora los omóplatos bien hacia atrás, pegaditos hacia atrás, y luego empujo hacia adelante, retracción y protracción. Cuando voy hacia atrás, retracción de escápulas de hombros. Luego hacia adelante, protracción, y apoyo los talones. Inhalo, me pongo de pie es lo mismo, ahora si es demasiado mantener los talones arriba, pueden dejar los talones en el piso, hagan como lo sientan, como sientan su cuerpo inhalo arriba arriba los talones, exhalo dentro de una sentadilla, y ahí empujo retracción protracción apoyo talones, me pongo de pie vamos de nuevo, inhalo arriba, elevo brazos y elevo talones a ver si se entiende ahí, elevo brazos y elevo talones exhalando, me siento, una sentadilla con talones arriba Estiro brazos hacia el frente, empujo, lo voy a mostrar de espalda, empujo mis hombros hacia atrás y luego hacia adelante. Lo hago solo una vez para que no me sea tan pesado mantener la, la postura de la sentadilla. Vamos todos juntos, inhalo, arriba talones, eso. Ahí va, ahí va Gaby, eso, eso es. Ahí va también Noe, perfecto. Si es muy duro con los talones, arriba apoyan los talones. Pero es para empezar a trabajar esta fuerza que necesitan nuestros pies desde la base, desde la raíz, desde nuestros apoyos. Eso, y conectando con la musculatura de la espalda. Ahí está súper, mucho mejor todos. Eso, por última vez. Arriba, por última vez. Flexiono hago retracción hacia atrás y luego hacia adelante y libero brazos quedo en postura de pie, sacudo un poquito el cuerpo aflojo y ahí lo ya levanto la temperatura del cuerpo relajo la cabeza, brazos, piernas y ahora ya con la, toda la planta del pie apoyada va a ser mucho más fácil el movimiento se va a sentir más libre y más disponible entonces desde acá vamos a entrar en la, la primera postura de rumbo sur para trabajar este tren inferior vamos a utilizar la postura del guerrero. Tomo la energía de la tierra, cierro las manos en puño, coloco en mi centro de poder. Microflexiono las piernas, inhalo, mirada hacia el frente, columna erguida, exhalando entre una sentadilla muy leve. Es cortita, es chiquitita, como si tuviera un banco hacia atrás y las rodillas se van siempre para atrás. La intención de esta postura es que me dispongo a pelear mi última batalla. Inhalo profundo y al exhalar bajo un poquito más en esa sentadilla, me dispongo a pelear mi última batalla, inhalo profundo, y al exhalar entro lo más bajo que pueda, manteniendo la columna erguida, los codos hacia arriba y hacia atrás, juntándose, mantengo, respiro, trabajando nuestro centro, nuestra fuerza de voluntad, nuestra perseverancia, las rodillas siempre que estén hacia atrás, que me pueda ver los deditos. Ahora abrimos las palmas, abrimos los dedos bien separados. Y desde ahí empujo, inhalando. Estiro las piernas. Exhalo y aflojo y vamos de nuevo. Cierro las manos en puño. Inhalo. Exhalo, coloco en mi centro de poder. Inhalo, mira hacia el frente. Exhalo, entro en una sentadilla leve. Cortita, chiquitita. Entramos con esta intención de estar dispuestos desde nuestra mejor actitud interior, inhalo profundo, exhalando, me siento un poquito más profundo, me dispongo a pelear mi última batalla, postura del rumbo sur, inhalo profundo y exhalando, ahora vamos lo más bajito que cada uno pueda, pero manteniendo la columna erguida, el respeto por su propio cuerpo, chequeen qué sucede con las rodillas, y a Otul, postura del guerrero, postura del rumbo sur, Separo bien los dedos, abro las manos y empujo la tierra. Inhalo, levanto. Exhalo, aflojo. Y vamos por última vez. Jalo esa energía de la tierra, coloco mi centro de poder. Mira hacia el frente, inhalo. Exhalo, entro en una pequeña sentadilla. Inhalo. Exhalando, bajo un poquito más. La espalda siempre erguida. Inhalo y exhalando, entro lo más profundo que puedo. Las rodillas siempre para atrás. Acá también vamos a hacer el, el como en el péndulo cuando nos íbamos para atrás. Esa activación en la base de nuestros pies. Me dispongo a pelear mi última batalla. Nuestra guerra florida, la batalla hacia el interior. Abro las manos, separo los dedos y empujo. En... Exhalo y aflojo. Suelto. Suelto. Vamos a seguir trabajando ahora nuestra atención en el equilibrio, vamos a utilizar como transición la postura del lanzante, entonces vamos a llevar la mirada hacia un punto fijo y vamos a poner todo nuestro peso del cuerpo mayoritariamente sobre la planta del pie izquierdo. Levanto el talón de la pierna derecha y voy a dibujar desde ahí un semicírculo llevando los metatarsos justo por enfrente de mi pie izquierdo. Desde ahí voy a arrastrar el pie hacia atrás hasta que mis metatarsos queden sobre el empeine del pie izquierdo. Los metatarsos del pie derecho sobre el empeine del pie izquierdo. Perfecto. Desde ahí voy a llevar las manos a mi centro de poder, voy a llevar la mirada hacia el frente, inhalo, y al exhalar voy a flexionar las dos piernas levemente, con esta misma intención. De no me quiero ir para adelante, cuando flexiono me quiero sentar hacia atrás con la columna erguida. Entonces inhalo, me pongo de pie, exhalo, me siento. Por eso estuvimos trabajando tanto desde la planta de los pies y los tobillos, para que ahora estas posturas nos resulten un poquito más accesibles. Al inhalar es cuando me estiro, al exhalar es cuando flexiono, la columna se mantiene erguida y si puedo la mirada hacia adelante. Hacia un punto fijo, estabilizando la mente. Por última vez cuando me pongo de pie, inhalando voy a empezar a arrastrar la pierna derecha por la pierna izquierda, primero por la cara frontal, y luego la llevo por la cara interna de la pierna. Y acá hay algo importante, que no nos quede ahí sobre la rodilla, o queda por arriba de la rodilla o queda por debajo de la rodilla, pero no sobre la rodilla. Abro la pierna derecha, estiro los brazos hacia el frente, y ahora juntamos todos los dedos como si estuviéramos agarrando un montoncito de algo, un puñadito de algo, la yema de los dedos todas al centro. Eso. Mantengo ahí unos instantes. Estiro las manos nuevamente y ahora llevo dedo mayor y anular hacia las palmas. Dejo índice, meñique y pulgar afuera, como antenas y voy a llevar la mano derecha hacia el centro del corazón con las antenas apuntando hacia el piso, y el brazo izquierdo extendido hacia la altura del hombro también con las antenas hacia el piso, entrando por completo en la postura del danzante. Aquí ya nos podemos quedar, aquí ya estamos, solo si quiero y solo si puedo voy a llevar la mirada por arriba del hombro derecho, y desde acá vamos a empezar una respiración más redera. voy a inhalar profundo acá, y al exhalar, voy a ir barriendo con el aire, con, expulsando con la exhalación todo el aire hasta llegar sobre mi hombro izquierdo. Luego, voy a inhalar sobre el hombro izquierdo. Y voy a ir barriendo, exhalando todo el aire hasta llegar nuevamente sobre el hombro derecho. Y así dos veces más. Así hacemos tres veces el movimiento con la cabeza. resonando, entrando en resonancia con la música del universo, entrando en equilibrio, sintiendo esa base de nuestros pies, esa apertura de la cadera. Cuando ya lo hice tres veces y la cabeza llega al centro, vamos a detener el movimiento. Voy a estirar los brazos nuevamente hacia los lados, estiro los dedos, y tal cual armé la postura la voy a desarmar, voy a llevar la rodilla hacia el frente, y voy a deslizar la planta del pie por esa cara frontal de la pierna, y voy a dibujar ese medio círculo otra vez, apoyo la pierna derecha, y ahora todo el peso cambió, va directo sobre esa pierna derecha, miro un punto fijo y dibujo el medio círculo con el pie izquierdo, con el talón arriba, con los metatarsos, traigo los metatarsos sobre el empeine de la pierna contraria, manos al centro de poder, puños cerrados, codos hacia atrás, pecho abierto, inhalo, y al exhalar flexiono las dos piernas, sentándome hacia atrás, lentamente, hacia atrás, siempre hacia atrás, no que la rodilla no se tiene que venir para adelante con la cadera, hacia atrás, al inhalar me pongo de pie, al exhalar flexiono, trato de mantener el pecho lo más abierto que puedo en vez de venirme para adelante, inhalo, exhalando flexiono hacia atrás, inhalo, y al exhalar flexiono, eso, no tenga la forma que toma su pecho, su espalda, estamos en este acecho. La chía, el náhuatl, este acecho, esta técnica del día de hoy. Cuando me pongo de pie por última vez, detengo, estiro los brazos y hacemos primero este puñadito. Esto también lo estoy haciendo como para, cuando, para que activemos esta flexión de muñeca cuando apuntamos hacia el piso. Entonces primero cierro el puñadito, y lo traigo hacia mí, me queda un instante. Sintiendo esa flexión de muñeca. Luego abro las manos, abro los dedos y coloco las antenas. Mayor, anular al centro, meñique, índice, pulgar afuera. Y ahora, mano izquierda se va hacia el centro del corazón, mano derecha a la altura del hombro, deslizo la pierna por la cara frontal y luego por la cara interna. Y apoyo, estabilizo. Por arriba de la rodilla o por debajo de la rodilla. Nunca sobre la rodilla. Las de, los deditos y las antenas apuntan hacia la tierra, a toda altura de hombros. Llevo la cabeza sobre el hombro izquierdo, y ahora si puedo empieza el movimiento de cabeza. Inhalo, y exhalando, voy barriendo la respiración hasta llegar al otro hombro. Y así tres veces. Eso es. Ahora acá, mientras los observo, hay un tip que sirve muchísimo, que es sobre esta biotensibilidad, sobre estas dos fuerzas. Con la planta del pie, con la, el borde externo del pie, presionen hacia adentro, y con su muslo interno presionen también, haciendo esa fricción, estabilizando las caderas. Es más desde el borde externo del pie el que empuja, que desde el arco interno. Cuando la cara llega hacia el centro, la cabeza llega hacia el centro, luego de hacer esas tres respiraciones, vamos ahí. detengo, estiro los brazos hacia el centro, traigo la pierna por la cara frontal, la deslizo y dibujo ese medio círculo otra vez. Ahora vamos a levantar las palmas hacia los lados, con los deditos hacia arriba, las bases de las palmas hacia la tierra, Tlaltech, este gesto ahora de conexión, estoy empujando, estoy percibiendo esa energía en la punta de los dedos, cierro los ojos y me observo. Observen qué pasa en sus caderas, en sus ingles, en sus piernas, en su centro. Y luego despacito y suave, abro los ojos y vamos a hacer ahí unos círculos con los tobillos. Puedo dejar la puntita de los dedos de los pies apoyados y movilizar por completo ese tobillo, rodilla, cadera. Luego hacia el otro lado. Y luego con la otra pierna. Cambio. Círculo de rotación externa. Que se mueva el tobillo, rodilla y cadera. Y hacia el otro lado. Así de esta manera ya tenemos bien centro y tren inferior bien trabajado, activo, atento. Y vamos trabajando también esta parte de nuestra espalda, la cara posterior del cuerpo. Hacemos hacia el otro lado también. Y una vez que ya estamos, vamos a bajar hacia la tierra a través del círculo energético, como hacemos siempre. Entonces nos vamos a colocar al comienzo de nuestro tapete o mat, vamos a flexionar las piernas, pies paralelos, manos al centro de poder, y ahora la diferencia va a ser que vamos a colocar nuestras palmas orientadas hacia el cielo, como si nos estuvieran ambos agarrando una especie de palanca que atraviesa nuestras caderas. Microflexiono piernas y ahora desde acá al inhalar voy a empezar a abrir y separar los dedos A medida que voy llevando mi coxis y mis isquiones hacia atrás Y entonces desde ahí el resto de la columna hasta que por último es la cabeza Inhalo, abro, hombros bien bajitos, acá no compriman sus cervicales Y al exhalar empiezo a traer dedos, manos, pelvis Voy serpenteando la columna, inhalo, estiro los brazos y recuerden esto de no subir los hombros Hombros en depresión hacia abajo y exhalando caigo redondito hacia la tierra. Arrastro las manos por el piso y recojo esa energía por los costados de mis piernas. Inhalo, levanto y al exhalar deposito otra vez. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Serpenteo la columna, estiro, inhalo. Exhalo, vuelvo a caer hacia la tierra arrastro esa energía, arrastro por los costados de mis piernas y deposito otra vez en el centro, inhalo, abro, exhalo, cierro, inhalo, estiro, exhalo, caigo redondito hacia la tierra, y así cada uno continúa en base a su propia respiración, cumpliendo sus propios ciclos, Eso es, y ahora la siguiente vez vamos a apoyar las manos en el piso y desde ahí nos quedamos para caminar hacia adelante y bajar a la postura de cuatro apoyos. Cuando ya nuestras manos toquen la tierra, camino hacia adelante y alineo mis cuatro apoyos. Rodillas por debajo de caderas, manos debajo de hombros y trabajamos otra vez estos movimientos que hicimos al comienzo. Separo la columna en dos, y la que mi esternón caiga entre medio de mis homópetos marcando la retracción de escápulas. Y al exhalar voy a empujar, marcando la protracción, ese espacio entre mis escápulas, entre mis homóplatos. Entonces inhalo, ingreso, exhalo, empujo. La cabeza sigue la línea de la columna, inhalo, ingreso, exhalo, empujo. Y también mantenemos abrazando con esa exhalación nuestro centro, la línea media del cuerpo, sin dejar que la panza nos quede colgando por más que estemos hacia abajo y que cuando, cuando caiga nuestro pecho no caiga nuestra panza. Entonces al inhalar ingresamos y al exhalar creamos ese espacio, sin flexionar los codos, notando la parte posterior de la cabeza como la continuación de la columna. Sientan los dedos en las manos bien separados y activos hacia la tierra, eso nos da muchísima estabilidad protegiendo nuestras muñecas. El peso se distribuye en la musculatura de los dedos y no en las muñecas, en la zona del túnel carpiano. Ahora, detengo ese movimiento con la columna neutral. Siempre estamos elevándonos, nunca estamos sosteniendo el peso, siempre estamos empujando. Y ahora vamos a trabajar con la parte glomopélvica. Manteniendo los 90 grados voy a llevar la rodilla izquierda, en este caso, a la altura de la cadera, Dibujando 90 grados con el tobillo por sobre la rodilla y el pie en flex. Todas Ls. Y entonces desde ahí voy a empezar a dibujar un círculo. Primero rotación interna, voy a abrir esa rodilla hacia afuera y luego la voy a traer hacia mi centro. Dibujando este círculo, manteniendo la zona lumbar lo más estable y quieta posible. Y sobre todo no permitiendo que acá mi, mi pecho se hunda. Noten que seguimos empujando a medida que hago el círculo y el cuerpo se mueve lo menos posible. Lo menos posible. Casi que el resto del cuerpo no tiene movimiento. Su movimiento surge desde la cadera. Si necesito hacer el círculo más chiquitito, lo hago más chiquitito. Pero no dejo que se hunda el espacio entre mis homóplatos. Y trato de que el resto del cuerpo tampoco se mueva. Voy a detener el movimiento otra vez, marcando los ángulos de 90 grados y voy a empezar en el sentido contrario. Voy a traer la rodilla hacia adentro y la voy a abrir por el costado contrario. Traigo la rodilla hacia adentro y abro por el costado contrario. Y buscando ahora los círculos en esa rotación externa, manteniendo la parte lumbar lo más estable que pueda. Estabilidad lumbopélvica ahora manteniendo esa estabilidad que había logrado en la parte alta del cuerpo. No dejen que se les ahueque entre medio de sus homóplatos. Y ahora, detengo el movimiento, descanso un instante, y ahora abrimos directamente de lateral, pero hasta donde se pueda, no se sobreexijan, acá sigo empujando, no dejen que el peso cuelgue, sigo empujando. Y ahora lo abro de manera lateral, en apertura de cadera, la misma pierna directamente hacia el costado. Y no tenga que al levantar la pierna, no, no les caiga el cuerpo otra vez, sino que sigo empujando. Y cierro. Abro. Ahí sería. Ahí la comando el tobillo a la altura de la rodilla. Y cierro. Abro y cierro. El pie está activo, sigue en flex. Abro y cierro. Y apoyo esa rodilla. Descanso unos instantes hacia atrás glúteos hacia talones, y ahora marcamos lo de elevación y depresión de escápulas. Lo que hicimos al comienzo, todo está relacionado. Estiro, caminando con las manos hacia adelante, pegando los hombros a mis orejas. Y ahora sin flexionar los codos, camino con las manos hacia atrás, descendiendo los hombros. Entonces acá, hombros en depresión, inhalo, hombros elevados. Exhalo, vuelvo con los hombros hacia atrás. Inhalo, subo. Acá de nuevo estoy creando estos espacios y notando la diferencia de donde no estoy comprimiendo la zona cervical. Entonces, camino con las manos para adelante, camino con las manos para atrás. Pero el movimiento está surgiendo desde los hombros y los homóplatos, no desde los codos. Ah, eso, muy bien. Eso, ojo Gaby, no flexiones tanto tus codos, un poquitito menos, para que sienta más el movimiento desde los hombros. Y aflojo, detengo el movimiento y vamos con la otra pierna. Inhalo, levanto el peso del cuerpo, alineo en 90 grados, activo la musculatura de las manos, de los dedos, marco esas líneas en 90 grados con caderas, rodillas, muñecas y hombros, levanto la pierna derecha en 90 grados, bien, flex. Con estar a la altura de la cadera está perfecto, y empiezo círculos en rotación interna primero. Círculos en rotación interna, y que el resto del cuerpo no haga nada, no se mueve es un círculo cortito, chiquitito, marcando la apertura de cadera, sin dejar que mis omóplatos otra vez se peguen, el pie está activo, el centro está súper activo, eso, si sienten mucho peso sobre las muñecas, activen más sus dedos y pasan el peso del cuerpo un poquitito más para adelante, si es necesario. Ahora detengo el movimiento con la rodilla arriba a la altura de la cadera en forma de L's. Y cambio, ahora lo llevo hacia afuera y luego hacia la cara interna, marcando una rotación interna. Perdón, externa ahora sería, es al revés de lo que lo estábamos haciendo. Al principio quizás se sienta como movimientos un poquito más cerrados, pero dejen que el movimiento, no importa si es un poco más cortito, pero sí que sea bien consciente desde dónde está surgiendo ese movimiento. Y ahora detenemos, apoyo la rodilla un instante para descansar, voy a girar hacia los y viendo, apoyo la rodilla un instante para descansar, y ahora bien de costadito, en apertura, en lateral, sube la rodilla derecha. pie sigue en flex, subes el costado, luego inhalo, baja. Exhalo, sube. Esto ya no está, se está preparando para la postura de lama, el pelotero. Esa apertura de cadera profunda que necesitamos para la postura. Y el resto del cuerpo no se cae. Sigue activo, sigue consciente, disocio las partes. Esa estabilidad que logré en la espalda alta la mantengo, la afirmo Y sigo trabajando con ahora esta estabilidad en la parte baja del cuerpo. Eso. Perfecto, y ahora por última vez apoyo rodilla, separamos las rodillas del ancho del tapete o el ancho del mat, y ahora acá voy a dar una variante, solo si no duele, lo más ancho que pueda a la, a la altura del mat para que no me duela con el piso, y voy a poner los tobillos a la altura de las rodillas, los deditos de los pies mirando hacia el costado, y luego voy a apoyar los codos debajo de los hombros, por ahora no estoy llevando los glúteos para atrás, estoy a la altura de mis caderas y acá nos vamos a quedar en lo que se llama esta postura como de rana, me ayuda en la apertura de las caderas, y acá solamente el que puede, y el que quiere puede intentar separar las rodillas un poco más. Como puede llegar a molestar o a doler con el piso, si molesta o duele, no las abran más, con esa altura el ancho del tapete va a estar bien. Lo importante acá es otra vez no estar colgando entre los homóplatos, sino que estoy con mis homóplatos activos, y de paso acá con esta postura de rana estoy trabajando esta estabilidad dorsal, que voy a necesitar en las tablas para el jaguar, codos debajo de hombros, y empujo con los codos hacia la tierra para elevarme, me elevo, empujo, eso, como si estuviera una tabla baja de hombros, de codos, ahí Noel lo acomodaste, eso es, eso es para arriba, ahí va, solo un instante más, lleven toda su atención este acecho a la parte alta de su cuerpo, esa postura, esa ampliación en la zona dorsal es la que queremos mantener cuando ahora hagamos el jaguar. Y libero la postura, llevo el peso del cuerpo hacia atrás, entren en descanso, junten la puntita de los dedos de los pies, los glúteos hacia atrás, rodillas separadas y descanso. Relajen, descanso, aflojen. Y acá pueden llevar los dorsos de sus manos sobre la espalda baja. En el huequito debajo de las costillas bajas y por arriba de sus caderas, de las crestas ilíacas, eso, dejen caer los codos y aflojo. Y acá también hay otro tip que sirve mucho para relajar las cervicales, aflojen la mandíbula, déjenla que cuelgue y empiecen a hacer un movimiento pendular con su mandíbula. Como que la mandíbula va para la izquierda, va para la derecha, de paso sirve mucho para los que apretamos la mandíbula por la noche, relajar de esta manera la la musculatura de la masticación. Aflojen, hacemos esos movimientos con la cara. Eso es. Y ahora lentamente inhalando, vértebra, vértebra, nos vamos levantando. Perfecto levantamos las, los glúteos de los talones, voy a poner mirando hacia el frente y entramos en la postura de Olama. Entonces, voy a llevar la pierna derecha primero por delante en 90 grados, y luego la voy a llevar hacia mi lateral. Y voy a chequear que la rodilla izquierda quede debajo de mi cadera izquierda, el talón derecho a la altura de mi rodilla derecha, y rodilla por sobre el tobillo, formando figuras como cúbicas, cuadrados, L's, figuras en línea. Eso es. Y ahora al inhalar vamos a elevar los brazos, estiro, y acá vamos a compensar esa flexión que habíamos hecho de muñeca en el lanzante haciendo una extensión de muñeca, llevo las dos palmas hacia el cielo. Y ahora, la palma de la mano derecha, el brazo ese lo voy a descender hasta la altura del hombro, apuntando con los deditos hacia la tierra, una extensión profunda en la muñeca derecha. Y la mano izquierda la voy a volver a estirar y voy a llevar esa mano con la palma estirada hacia el hombro derecho, entrando en la postura completa de olama, el pelotero. Soy el jugador del juego de la existencia Primero me voy a quedar unos instantes acá Vamos a cerrar los ojos solo unos instantes sintiendo la postura Sintiendo esta apertura de cadera Esa extensión de muñeca Esos hombros bajos ¿Qué nos resuena el intento de la postura? Ser el jugador del juego de la existencia ¿Dónde está nuestra atención? Todo es pasajero Y ahora suave y lento vamos a ir abriendo los ojos y vamos a empezar con el movimiento en la postura. Voy a inhalar hacia el centro y luego cuando exhalo voy a mirar por arriba de mi hombro izquierdo, voy a crear un pequeño pequeño desplazamiento de la cadera hacia ese lado izquierdo también. Entonces cuando llevo la mirada hacia la izquierda, la cadera izquierda, como si me tiraran de un hilo hacia la izquierda, la voy a desplazar levemente, sin que se me mueva todo el cuerpo, sino levemente la cadera entonces inhalo, vuelvo al centro, y exhalo, es como se si empujara, representar este movimiento de empujar la pelota con mi cadera, esta postura también representa el saludo del juego de pelota, eso es, sin permitir que el cuerpo se, se mueva, o sea que la cadera no pierda del eje de la rodilla, sino que se desplace levemente hacia el costado, y sé que cansa, pero cada uno haga lo mejor para llevar los deditos bien hacia el piso. Así se siente toda esa conexión y ese estiramiento de los nervios desde la punta de los dedos hasta la zona dorsal. Al inhalar al centro y al exhalar hacia el costadito. ¿Y cómo se siente en la cadera cuando la cadera se desplaza? Cuando la cadera izquierda se desplaza hacia la izquierda, ¿cómo se siente sobre la apertura de la cadera derecha? Soy el jugador del juego de la existencia. Olama, postura del rumbo norte. Representa nuestra herencia, nuestra herencia social, el individuo, la relación del individuo con todo lo que lo rodea. Cómo nos percibimos en grupo, en sociedad. Y luego ahora cuando volvemos hacia el centro, vuelve la cabeza, vuelve la cadera, cruzo el brazo derecho por arriba del brazo izquierdo, cierro los ojos y me quedo en silencio unos instantes, en acecho interno. Vamos a hacer cinco respiraciones nariz-nariz con este cruce. Si llega a molestar o a doler la rodilla, salgan antes de la postura, no hay problema. Recuerden que siempre pueden salir antes de la postura mientras se mantenga este intento. Cuando cada uno termine con sus cinco respiraciones, vuelve a la rodilla, al piso la rodilla derecha y libero los brazos. Cuando cada uno finalice, respeten sus tiempos, sus respiraciones. Eso es. Y cuando se sientan listos, listas, cambiamos liberando ahora la pierna izquierda por delante. Y luego separando en apertura lateral, apertura ahora de cadera izquierda, que quede el tobillo debajo de la rodilla, marcando estos 90 grados, eso, justo el tobillo por debajo, si se nos acerca un poquito, caminen con el tobillo para el costado, inhalo, estiro los brazos por los lados del cuerpo, recuerden esta bajada de hombros, llevo las dos palmas hacia el cielo, primero para que los dos brazos lo sientan, y ahora va a ser el brazo izquierdo el que va a bajar con esta extensión de muñeca y el brazo derecho el que va a venir hacia el hombro izquierdo, bien estiradito los dedos hacia la tierra, que se sienta esa vibración sobre la palma izquierda. Y desde ahí vamos a comenzar primero en quietud, cierro los ojos, siento la postura, me observo en la postura, me acecho en la postura. Soy el jugador del juego de la existencia. ¿Cómo se siente habitar la postura? ¿Qué es lo que me trae? ¿Qué es lo que despierta en mí? Y desde acá, suave, puedo abrir los ojos o no, empieza el movimiento. Voy a inhalar profundo y al exhalar, llevar el mentón sobre el hombro contrario y desplazar levemente la cadera derecha. Inhalo al centro desplazo, inhalo al centro, desplazo. El movimiento es controlado, es suave, es lento, es bien consciente. Desde estos movimientos que estuvimos haciendo como preparación, ahora los ponemos en práctica en las posturas. Eso, ojo que la mano no se caiga de la altura del hombro, que se mantengan esas líneas, esa atención, esa intención de estar al acecho. Soy el jugador del juego de la existencia. Mantengan sus hombros en la misma altura, que solamente sea la cadera la que se mueva, disocio el cuerpo. Y ahora por última vez, cuando vuelve la mirada, cruzo la mano izquierda por delante del brazo derecho... Quedo en este gesto de cruce abierta y cierro los ojos. Y acá nos quedamos cinco respiraciones. En este gesto de entrega, de escucha, de honestidad. Siempre es para con nosotros mismos y luego para con los demás. Primero para uno y luego para los demás. Todo lo que hagamos en nosotros va a crear un efecto en todas las personas que nos rodean. Cuando cada uno termine... Libera la rodilla, los brazos y entramos en postura de descanso. Descanso unos instantes. Deja los brazos como más cómodo les resulte. Y entonces, ahora cuando el cuerpo ya esté preparado, vamos a finalizar con la postura del jaguar y sus transiciones. vamos a desplazar todo el peso del cuerpo hacia adelante, estirando nuestras piernas, quedando recostados boca abajo unos instantes, apoyo la frente, vamos a apoyar las manos debajo de nuestras axilas y estiren por completo sus piernas, las podemos juntar, activando los empeines hacia el piso, poner el hueso púbico hacia la tierra y apoyo la frente, de esta manera que mi torso está activo, mis costillas, las bajas, están lejos del piso, despegadas, y mi pecho tiene contacto. Pechos y mano al piso, frente al piso, y el resto está activo. Estoy encendiendo esa cara posterior del cuerpo, eso, las piernas activas. Perfecto, eso es. Y ahora, desde este lugar voy a apoyar rodillas, dedos de los pies en el piso y voy a empujar con, las, con mis palmas para elevar el torso, quedando con las rodillas en el piso y solo los deditos de los pies. Entonces levanto y empujo, y quedaríamos de esta manera, rodillas, deditos de los pies, y el torso en tabla. Voy a acomodar entonces mis hombros justo sobre mis muñecas, eso es. Y ahora, para cuando entremos en la postura del jaguar, es muy necesario e importante para no comprimir nuestra columna, que ese espacio que logramos y que trabajamos durante la práctica entre medio de nuestros omóplatos permanezca. Entonces, de esta manera acá vamos a inhalar. Al exhalar vamos a llevar el peso del cuerpo hacia adelante, manteniendo ese espacio entre nuestras escápulas, y luego vamos a llevar el pecho hacia adelante, abriéndolo, pero sin pegar los omóplatos. Los homóplatos siguen separados. Llevo la mirada hacia adelante y acá ya estoy en la postura del jaguar. Acecho y devoro mis propias debilidades. Luego desde acá puedo empujar para levantar el peso por completo. Levanto las piernas y voy a traer una pierna hacia la cara externa del brazo, luego la otra pierna y voy a levantar en la, en la siguiente variante del jaguar. Levanto el peso del cuerpo y coloco las garritas. Todas las, eh, las últimas falanges ap apretadas sobre los metacarpos, inclusive la del dedo, la de los dedos gordos. Eso. Hombros bajitos en una sentadilla profunda, las manos a la altura de los codos, coscos, altura de hombros y hacia adelante, como formando cuadrados. Eso. Acecho y devoro mis propias debilidades. Bien profunda esa sentadilla, rodillas para atrás. Acecho y devoro mis debilidades mantengo la postura, ojo no nueve, con tus rodillas, llevarlas un poquito más para atrás, estamos como muy ahí, llevarlas más hacia atrás, eso, mucho mejor, más hacia atrás, y si nos miramos de costado, los codos quedan por delante de nosotros, el torso no está para abajo, miren, no estamos ahí, sino bien hacia arriba, acecho y devoro mis debilidades, perfecto, ahora, puedo apoyar acá, hay opción, opciones, puedo apoyar los puños en la tierra, o las palmas, decidan ustedes, Puedo apoyar los puños, sí, sirve a veces apoyarlos de costado, porque así quizás duelen un poquito más. De costado, si lo pueden hacer, puños o palmas, saltito hacia atrás, la tabla completa. Apoyo rodillas. Exhalo, entro en postura de jaguar otra vez y abro el pecho. Abro el pecho. Mantengan esa apertura entre en medio de sus homoplatos. Eso. Acecho y devoro mis propias debilidades. Inhalo, levanto la tabla, paso una pierna, paso la otra, entro en postura de jaguar, acecho y devoro mis propias debilidades, los codos al ancho de sus hombros, hacia adelante esta vez, hacia adelante, eso, eh, perfecto, acecho y devoro mis propias debilidades, ojo Gaby las rodillas más para atrás, más para atrás, ahí mejor, de nuevo, ahora puedo apoyar puños o palmas, como ustedes lo sientan, saltito hacia atrás. Y ahora vamos a ver si podemos también saltar hacia adelante. Apoyo rodillas para que sea un poquito más ameno, inhalo. Exhalando, entramos en la postura de jaguar. No dejen que se peguen esos somóplatos. Hay espacio entre los omóplatos Abro el pecho. No cae la cadera. No cae la cadera. Es como una tabla. Abro el pecho. Inhalo, paso a tabla. Y ahora si puedo un saldito, si no puede saltito no hay problema, cada uno como lo sienta, flexiono, saltito, entro en la postura del jaguar, acecho y debo en mis propias debilidades, eso es. Eso, vigílense las rodillas, ahí súper bien lo que hiciste, ¿no? De mirarte, mirarte las piernas, los pies, cómo están ubicados. Ahora me voy a quedar acá para verlos, esa, porque esa tabla baja es lo que es lo más complicado para la columna, mucha atención en eso, apoyo las manos sobre la tierra o los puños como ustedes lo sientan, Saltito hacia atrás, puedo inhalar, salto y cuando caigo en la postura, exhalo. Eso, y exhalando, apoyo rodillas en la tierra. Inhalo. Mucho espacio en la columna dorsal. Exhalo, entro en la postura de jaguar alargado. El jaguar en acecho, a punto de saltar. No dejen que sus caderas caigan, el pecho se abre. Más retroversión de pelvis, ahí no, un poquito más. Eh, un poquito más. Ahí. Ahí va. Flexión de codos, codos hacia costillas. Levanto en la tabla, salto hacia adelante. Saltan desde una suspensión, casi desde un ocelot. Eso, entro en postura de jaguar, tecuani. Acecho y devoro mis propias debilidades. Codos a la altura de los hombros, la yemita de los dedos apoyada sobre metacarpos. Acecho y devoro mis propias debilidades. Pasamos por última vez manos o puños en la tierra, como ustedes lo sientan, si es los puños, puños enfrentados es mejor, salto hacia atrás, inhalo, exhalo, rodillas en el piso, inhalo, exhalo, otro postura de jaguar, se mantiene esa espalda bien, bien activa, centro hacia arriba, acecho y devoro mis propias debilidades inhalo y empujo, entro en la tabla otra vez, y desde esta flexión de pierna, salto. Sin impacto caigo hacia adelante. Acecho y devoro mis propias debilidades. Y ahora, casi es posible, nos vamos a quedar cinco respiraciones nariz-nariz. Ojo con las rodillas, para atrás, para atrás. Hagan siempre de cuenta que se quieren sentar en un banco hacia atrás. El coxis orientado hacia la tierra. Hacia atrás. Acecho y devoro mis propias debilidades. Cuando cada uno termine sus cinco respiraciones, apoya las manos en el piso, saltito o camino hacia atrás. Y entro en postura de descanso. Y relajo. Aflojo, suelto. Ya que estamos en postura de descanso, no importa cómo tengan sus manos, acomódenselas de manera tal que les resulte cómodo para su columna. Vamos a entrar en este intento de la postura de Teogua, el devoto, divinizado, significa Teogua. es como reconocer esta herencia del Nahual, reconocer nuestro lado Nahual, nuestro potencial de desarrollo de conciencia. Entonces vamos a entrar, aunque sea en este intento, si quieren pueden cruzar sus manos por detrás de su espalda, dejando así como está la frente en el piso, entrando en este intento de te entrego la totalidad de mi existencia. Es una versión más relajada, descansada, pero recuerden que lo que importa es el intento, donde se dirige nuestra atención, y el cuerpo físico es solo un vehículo. Podemos de esta manera finalizar con esta postura donde reconocemos nuestra Esencia divina, esencia divina en el sentido de reconocer esta energía única que lo habita en todo y también en nosotros mismos. Dejo que se recupere el aliento, la respiración. Descansando en esta postura. Y luego despacito, vértebra a vértebra, nos vamos a ir levantando suavecito. Si podemos estar unos instantes sobre los empeines, lo hacemos. Si esa postura me duele estar sentado sobre los empeines, cambien a postura de pies cruzados. Hagan lo que sientan en base a su propio cuerpo. Si lo podemos mantener un ratito, vamos a relajar un poco las muñecas para que no sufran. Entonces vamos a hacer movimientos con nuestros dedos de abrir y cerrar intensamente. Acá también podemos dejar los codos a la altura de los hombros. Y ahora lo que vamos a hacer son unos movimientos circulares hacia afuera y hacia adentro. Con los dedos bien estirados hacia afuera y hacia adentro. Y ahora mientras mantengo estos movimientos en mis muñecas, disocio y hago movimientos con mi cabeza hacia un lado y hacia el otro, relajando cervicales hacia un lado y hacia el otro. Entonces chequen si pueden trabajar de esta manera la atención, la coordinación, que sigue formando parte de este acecho, de estar presente, sincronizar, disociar. Cuando las manos van para un lado, la cabeza va para el otro, y así. Y luego, cuando la cabeza está pasando por el centro, aflojo, libero los brazos por los lados. Inhalo, reincorporo en la cabeza. Y ahora, desde acá, despacito, nos vamos a ir poniendo de pie para la técnica anabólica del día de hoy. Entonces, apoyo la yema de los dedos de, los, de las manos por delante. Apoyo los dedos de los pies por detrás. Y de esta manera puedo pasar el peso hacia atrás, quedando en cumplillas, manteniendo una postura de equilibrio por un instante. Y desde ahí, directamente, me puedo poner de pie. Entonces, seguimos manteniendo esta atención, este trabajo en nuestras piernas. Eso. Vamos a estirar un poquito nuestros muslos. Si acá necesitan apoyo nuevamente contra una pared, lo, se pueden acercar o pueden traer algo para mantener el equilibrio. Con mano derecha voy a tomar mi tobillo derecho. Voy a juntar rodillas y vamos a poner nuestro pie ahí en flex. Serían los deditos que apunten hacia el piso. Talón hacia afuera. Y el último ajuste es esto. Mi hueso púbico hacia el ombligo. coxis hacia la tierra. Rodillas juntitas. Eso me va a ayudar a que el estiramiento venga bien desde la zona del muslo, del cuádriceps, como basculando el hueso cúbico hacia arriba, hacia el ombligo, y la rodilla pegadita a la otra, y el pie en flex, mantengo ahí un instante, y luego si puedo estiro el brazo contrario hacia el cielo, hombro bajito, centro activo, eso, eso es, perfecto. Así seguimos trabajando con esta atención, ese equilibrio. Todas las posturas de equilibrio trabajan el foco, la atención, la estabilidad. Ahora suave, baja el brazo, libero la pierna, aflojo y vamos por el otro lado. Paso el peso sobre el lado derecho, con mano izquierda me tomo tobillo izquierdo. Bien, flex, rodillas juntitas y hueso cúbico hacia el ombligo, alargo que se note bien esa activación, eh, para que se estire desde el cuádriceps. Y luego cuando puedan, cuando estén estables, elevo el brazo contrario. Ya tenemos de esta manera, rodillas juntas. Si acá la rodilla se empieza a abrir, ya el estiramiento no va a venir desde la zona del cuádriceps, es necesario que estén pegaditos. Y el pie activo en flex por detrás. luego despacito a bajar el brazo, voy a liberar la pierna, y ahora si sacudan todo el cuerpo, hagan un poquito de movimientos libres también, a veces es bueno escuchar el cuerpo, ¿qué me pide el cuerpo? Quizás el centro estaba estuvo trabajando mucho, estiramos un poquito los laterales también, eso, ahí me encanta, ¿eh? esos movimientos libres, está muy bueno escucharse, recuerden que la práctica de quina siempre nos enseña y nos invita a esta escucha de nuestro vehículo, de nuestro tonal, eso, tómense ese instante para hacer todos los movimientos que quieran, porque ahora vamos a comenzar con la técnica nahualica del rumbo norte, se le llama la marcha divina, o teonenemi, es parte de la el acecho, es este andar lento, suave, firme, con atención, es este andar desde nuestro centro. Perfecto, entonces vamos a ir finalizando los movimientos de a poquito. Voy a poner un instante así, lo muestro un poquito y luego me voy a quedar observándolos. Cada uno acá si quiere, no, no es necesario que los que los esté viendo completos ni nada, pueden comenzar por el lado que mayor longitud tengan para caminar y luego hacer un cuadrado en el, en el espacio donde estén y seguir caminando hasta que les avise. La idea de esta marcha, vamos a hacer marcha con pies paralelos y si lo desean en algún momento cerrar los ojos. Entonces la idea es que nuestro andar sea tan lento y tan consciente que el caminar, cuando damos un paso, ese paso no supere la línea de los metatarsos, o sea que sea por la mitad, doy un paso y queda por, la, por detrás de la línea de los metatarsos del pie anterior. Luego despego el talón, despego el metatarso y apoyo consciente, siempre consciente. Y con la, las manos y los brazos voy a dar también diferentes variantes, Podemos colocar aquí al centro Platconi o Kinam, que es este gesto de poder, o podemos mantener con el gesto del saludo o simplemente los brazos relajados. Eso va a depender mucho de cómo ustedes se sientan, cómo esté su espalda, cómo esté su energía, lo que ustedes sientan. Permítanse estar aquí, aquí o ahí. Entonces, mirada hacia el horizonte, firme. Primero toma esta conciencia de ser canal, de ser este intermediario entre lo visible y lo invisible, esta conexión entre la Tierra y el cosmos, entre Colot y Tekpat, que pasa a través de nuestros centros perceptuales, y cuando se sientan preparados, listos, cuando quieran iniciar con ese andar, van a comenzar. Cuando cada uno lo sienta, van a dar el primer pasito consciente, y de esta manera empezar a avanzar en esta especie de meditación en movimiento con los brazos en coni o con el gesto de saludo. Eso es. Primero hacemos marcha paralela con ojos abiertos para empezar a trabajar este, esta atención en nuestros diferentes vehículos y luego un ratito vamos a pasar a cerrar los ojos. Primero está esa mirada periférica hacia el horizonte donde no hay punto específico. Voy a todas partes y permanezco en mi centro. Solo desde mi centro existo, solo desde mi centro me es posible avanzar. Camino sintiendo el peso del cuerpo y camino con mi propio silencio identificando si hay asimetrías o desbalances en nuestros vehículos poniendo en práctica este hecho esta atención consciente era una marcha que hacían los sacerdotes de Tenochtitlan para tomar decisiones en este andar la mente se aclara, se enfoca, pudiendo observar qué es lo que reclama mayoritariamente mi atención, qué vehículo me reclama más atención. Y observo y dejo ir. Y me desplazo siempre desde mi propio centro. Camino lento, pero firme y estable, de pie sobre la tierra. Y ahora cuando cada uno lo sienta, pueden probar cerrar sus ojos. Y este caminar es tan lento, tan consciente, que por más que tenga mis ojos cerrados, es como si pudiéramos ver porque podemos sentir lo que nos rodea. Vamos a confiar de que estamos en este espacio seguro, donde al caminar tan lento vamos a poder sentir cuando algo se nos aproxima. Y de esa forma no nos vamos a lastimar con nada. Que cada paso cuente en nuestra atención, ya que el objetivo no es llegar, sino el mismo caminar. Cada pasito que doy es importante. Cada pasito que doy hace la diferencia. Cada paso que doy me enseña a seguir caminando. Caminamos reconociéndonos como seres divinos sobre la tierra. somos seres sagrados sobre la tierra respetando nuestra existencia y todo lo que nos rodea con este andar tan consciente sin querer dañar nada a nuestro paso disfruto de cada pequeño movimiento cuando el pie se despega de la tierra y cuando se vuelve a apoyar. Del espacio del aire entre mis piernas, los brazos. Cualquier parte de la piel y el roce con el aire. ¿Qué tan consciente es mi andar? como si estuviéramos levitando sobre la tierra. Y ahora, despacito, cada uno va a ir deteniendo su andar, donde sea que haya quedado. Y vamos a relajar los brazos a los lados del cuerpo, cerrar los ojos. Vamos a dejar nuestros pies paralelos, vamos a buscar una buena estabilidad sobre la tierra. Nos vamos a quedar unos instantes en silencio, con los ojos cerrados, en quietud dejando que la práctica decante en nuestros vehículos, en nuestros cuerpos, acechando, observando y entregándonos por completo para poder recibir los beneficios de nuestra propia práctica. en esa postura que estuvimos trabajando del jaguar tecuani, de que también representa este lado nahuálico, esa apertura de nuestra percepción, esa capacidad de ver más allá, de conectarnos con lo invisible para nuestro tonal, esa capacidad de observación profunda, cada vez que nos acordemos vamos a tratar de mantenerla durante el día, estar observando, estar en silencio, ser un poquito más sigilosos, más silenciosos, aprovechando esa energía disponible el día de hoy que nos invita a esta observación. Y luego despacito, cuando cada uno lo sienta, podemos ir abriendo los ojos. Para de esta manera finalizar la práctica del día de hoy. La kamati muchas gracias. Espero que tengan un hermoso día. Cualquier cosita me pueden consultar, me pueden... Escribir, voy a dejar acá, yo no sé si Gaby vos tenés también mi teléfono, no sé si lo tiene, voy a dejar, ah, voy, a, voy a cortar acá, igual. Él es Adrián, él eh. también te sigue en YouTube. Ah, qué tal Adrián, un gusto.